911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte en nada.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 Facebook como Contratación Criticon. Te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Listos, listos, muy buenas tardes. Ya estamos de regreso aquí en nuestro segundo segmento en Solo Negocios Radio. Siendo las 4.17 de la tarde en estos momentos y estamos transmitiendo a través de Radio Mexicana, el 1300 AM así como por las redes sociales las redes sociales, el, la página de Facebook de el 1300 AM Radio Mexicana la página de eh, CONAFI o la página de Solo Negocios Radio, pues aquí nos van a poder este escuchar este, durante esta hora y además, pues bueno, esta plática se queda aquí grabado, si en un futuro les, les interesa volver a escuchar este tema o algo, pues me daría un gusto que que ahí nos, nos puedan eh, volver a repetir la transmisión. O, o también, si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún tema que quieran que yo platique en uno de los programas, con mucho gusto lo puedo tocar en las siguientes este programas. Alguna duda, algún eh, problema fiscal, qué es lo que lo puede estar haciendo. O en ese también lo podemos platicar un poquito por aquí. Y esa es la idea, ¿no? que nos estén escuchando, pero que tengamos un poco de retroalimentación entre quienes me escuchan. A veces yo digo, esto es un monólogo, le estoy hablando aquí al, al a la ciudad nada más, al aire, pero luego gracias este a quienes me, me encuentro por ahí y me dicen, oye, te escuché en el programa, este tema que hablaste me sirvió, inclusive se han acercado a la oficina buscando algún servicio, pues es un gusto poder ayudarles, eh, sobre todo en sus negocios, que esa es la idea de este programa. Que nosotros podamos transmitir alguna situación, algún evento, alguna información que les sirva para sus negocios. Y así es por eso que estamos platicando hoy, que es el 25 aniversario del, del SAT, de, de los servicios de administración tri, tributaria, y les comentaba que hay varias áreas dentro del SAT. Una de esas áreas es el, el la de servicios al contribuyente, que es donde estamos acudiendo últimamente a a tramitar nuestra firma electrónica, muchos ahorita, muchos contribuyentes solamente están van a solicitar una constancia de situación fiscal, que es la que les dice cómo están dados de alta, con qué domicilio y con qué obligaciones. Y vuelvo a hacer el paréntesis, las obligaciones fiscales es la forma en que nosotros pagamos impuestos, es decir, yo tengo la obligación de pagar impuestos sobre la renta, pero también tengo la obligación de pagar IVA, y si pago impuestos sobre la renta ¿cómo? ah pues lo pago como actividad empresarial, lo pago como sueldos y salarios, es decir soy empleado de alguien o lo pago como arrendamiento o lo pago con el régimen simplificado, el régimen de eh, este, incorporación fiscal o régimen simplificado eh, etcétera ¿no? entonces eh, hay varias formas de pagar los impuestos por eso es importante conocer nuestra constancia nuestra constancia de situación fiscal esta se tramita obviamente en la página de en, en la, perdón, en el área del SAT de Servicio al Contribuyente, ¿dónde está ubicada? Bueno, pues aquí está enfrente del Centro Comercial de las Misiones ahí en la Teófilo Borunda, atrás del Centro Comercial que está ahí, entre el hotel y el Centro Comercial, ahí entra uno por el estacionamiento, literalmente el SAT quedó atrás del Centro Comercial, quedó, no está sobre una vía pública, no lo vemos desde la calle, está escondido el SAT, ¿no? hay como acechando, como, como tránsito escondido, ¿no? Eh, a ver quién pasa acceso de velocidad. Bueno, o sea, si sí está el SAT ahí escondido, son unas instalaciones cómodas, tienen algunos años pocos que las que se cambiaron para allá. Y les decía yo hace rato que prácticamente todos los mayores de edad tenemos que conocerlas. ¿Por qué? Porque miren, tenemos el por ley, a partir de este año, que tener nuestra, nuestra registrarnos en el SAT, estar activos como contribuyentes y tener nuestra firma electrónica. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades que hacemos en nuestra vida diaria que pueden ser sujetos de fiscalización por la autoridad, que pueden ser sujetos de pago de algún impuesto, como por ejemplo vender nuestro carro. ¿sí? Si yo vendo mi carro, yo tengo que informarle al SAT, que no lo hacemos porque nunca nos lo han pedido, etcétera. Esa es otra cosa, pero se supone que lo debemos de hacer. Yo aquí, de manera muy personal, este, no estoy de acuerdo con algunas cosas, porque se supone que el SAT fiscaliza la actividad comercial Y la actividad comercial es la que se recurre eh, cotidianamente como una forma de vida, como una forma de obtener negocios. Si yo de manera personal vendo mi vehículo, pues no tendría por qué facturarlo y besarle al SAT. Al final de cuentas ya no tengo el vehículo, ahora tengo dinero. Pero dice el SAT, sí, pero si en ese cambio entre el vehículo y el dinero que entregaron ganaste según sus criterios, tú me tienes que pagar impuesto, no importa lo que te dediques suelda sueldo salario o lo que sea entonces son de las cosas que yo creo que el SAT o la autoridad fiscal ha ido más allá de lo que debería de ser sus facultades, no esa búsqueda de, de, de agarrar al contribuyente cautivo, si ahorita nosotros le vendemos un vehículo en una agencia, en un lote de carros, aunque sea un lote de carros usado, nos van a obligar a facturar ese vehículo, el SAT da algunas facilidades, dice ok, si tú no lo puedes facturar porque tú no estás registrado con una actividad empresarial o con una actividad que factura, que tú no estás habilitado para emitir una factura, no te preocupes, el SAT publicó tiene algunas reglas para que yo comprador que me dedico a comprar carros, yo voy a emitir una factura en tu nombre y le vamos a avisar al SAT que vendiste tu carro. Entonces son cosas que a veces pues van más allá. Pero recuerden, por ejemplo, ahorita eh, quien, se, quien termina su preparatoria o una carrera universitaria para poder este da, entregarle su certificado y darle su, su validación de, de estudios eh, tienen que tener su firma electrónica. ¿Por qué? Por aquello que les decía ahorita antes de irnos a la pausa, ¿no? que la firma electrónica se va a venir a convertir, se es, está ya en tiempo presente convirtiendo en una herramienta para dar fe de ciertos actos que podemos realizar en nuestra vida diaria, como pues, la firma de nuestro título, la compra de una casa, la compra de un vehículo, un contrato entre dos personas. este Queremos que quede... Eh, que tenga cierta validez, bueno, pues utilizamos esta firma electrónica y con eso le vamos a dar esa validez. ¿sí? Entonces, todo eso se hace en el área de servicios del contribuyente. El SAT también tiene un área de grandes contribuyentes, que es la que ha estado trabajando durante los últimos tres años mucho, que se dejó ir como fiera contra todos los grandes contribuyentes, esos que pagan miles de millones de pesos de impuestos al año y que pues bueno también malamente de repente han sido favorecidos. Y aquí yo voy a hacer una, una, una paréntesis también. A veces, con tal de obtener agua para nuestro molino, los, los políticos, las autoridades, grupos y demás, malinforman. informan. Y, y me tocó, era un caso hace hay algunos años, pero igual aplica ahorita, donde decían que una empresa muy grande de esas nacionales, que inclusive ya venden en otros países, y decían… Eh, eh, ahí engañando a la gente no, esta empresa vende, vamos a poner un ejemplo mil millones de pesos al año de, de ventas y nada más paga el 1% de impuestos de eso, en cambio tú asalariado si recibes 100 mil pesos o 50 mil pesos de, de ingresos al mes, pagas el 30% no es justo que esa empresa que, que vende y fíjense aquí está la diferencia, no es lo mismo vender que ganar a lo mejor esa empresa que vende mil millones de pesos de, de ventas, de ingresos, pues todavía tiene, paga nóminas, paga seguro social, paga infonavit, paga mercancía, costo de la mercancía, paga rentas, paga servicios, luz, agua, gasolina, transporte, invierte en maquinaria compras seguros para posibles accidentes, muchos, muchos gastos operativos y entre más grandes sean las empresas, más grandes son todos esos gastos que tiene que cubrir y prevenirse en algunos casos. Entonces, obviamente, la utilidad, el impuesto no se puede calcular sobre los mil millones de pesos de ingresos, a lo mejor resulta que esa empresa pues al final de cuentas tuvo el 10% de utilidad y me estoy yendo grande, yo creo para lo que ganan estas empresas, entonces esos mil millones se convirtieron apenas en 100 millones de pesos y a lo mejor ese 100% pues, representa el 15, el 10, el 15, el 20% de, es, de esos impuestos sí eh, o de esa utilidad, obviamente, bueno, el 30% es lo que debe de estar pagando. Entonces, si ya ese ese, ese 30% lo comparamos contra los mil millones, pues sí, se convierte en una pizca de, de nada. Entonces, cuando nos malinforman o nos quieren manipular con los números, nos dicen, ve, no paga nada, apenas paga el 1%. Sí, pero no puedes comparar los impuestos contra los ingresos, los tienes que comparar contra la utilidad. Y era lo que pasaba ahorita o ha estado pasando estos días de mucha empresa muchas veo en las redes sociales ahora que hay cada vez es más la campaña del reparto de utilidades, que se quejan, ¿verdad? Los, es que la empresa no me pagó utilidades y es que ¿por qué no me pagaron utilidades? Pues porque a veces las empresas están perdiendo. Muchas veces las empresas pierden y le aseguro que tú nada más no ganaste utilidades, pero el dueño de la empresa está perdiendo a lo mejor su patrimonio, a lo mejor está perdiendo su casa, ya empeñó, sacó tarjetas de créditos, tiene préstamos, etcétera. O a veces vemos que la empresa está creciendo y decimos, no, mira, esta empresa debe estar ganando mucho porque está creciendo, pero a lo mejor está creciendo porque hubo accionistas o porque solicitó un préstamo y ese préstamo lo invirtió en comprar maquinaria, en cosas de ese tipo, pero no quiere decir que tenga utilidad. Entonces, como empleados, una de las obligaciones que tenemos, de inclusive cuando se hace un reparto de utilidades en la empresa, por ley se debe establecer una comisión mixta. Y en comisión mixta es que se nombre un representante del patrón y un representante de los empleados, los dos se les explique, mira, aquí está nuestra declaración, aquí están nuestras ventas, aquí están nuestros gastos, esta fue la utilidad o la pérdida que tuvimos, por lo tanto, a lo mejor hay o no hay utilidades. no o sea, es una obligación pagar las utilidades cuando existen utilidades, hacer un reparto de utilidades cuando existe, pero si no existen utilidades no podemos repartir. Y todavía me ha tocado a ver, ver empresas que los, los patrones dicen, no, pues es que pues les voy a dar un bono porque este año no tuvimos utilidades, normalmente me va bien, pero este año me fue mal y pues les quiero dar un bono a los empleados y les dan algo, hay una pizcacha ahí, nada más por buena gente, y los empleados hasta los demandan, que porque creen que no es lo correcto, entonces te, te cito allá en la en conciliación, en la Secretaría del Trabajo, para que me digas por qué me diste tan poquito dinero, cuando, oye, ni siquiera hubo utilidades, no te debía haber dado nada, y yo de buena gente te di, claro, también hay empresas que, que no, no les quieren dar el reparto de utilidades y demás, y este es un tema muy amplio, porque dicen también, y con justa razón, Oye, yo ya les pagué un sueldo, ya les pagué comisiones, ya les pagué un aguinaldo, ya les pagué. Y todavía dices que de la utilidad, después de todos los, los gastos, después de todo, te tengo que dar un 10% de esa utilidad. O se ya pagué el 30% en impuestos y aparte te voy a dar un 10%. Quiere decir que el, el dueño de la empresa únicamente se queda con el 60% de las ganancias. Entonces son cosas que a veces la gente que no tiene un negocio o que no ha tenido un negocio, pues no alcanza a ver y a percibir que ser empresario, como les dije al principio del programa, es cargar con una losa en la espalda donde dices, híjole, tengo que pagar el 30% de impuestos, más aparte un 10% de utilidades, cuando en otros países no existe ese concepto del pago de utilidades, no no en todos los países existe. ¿Por qué? Porque dices, oye, pues yo te contraté, y ya te pagué un sueldo por, el, por lo que hiciste, un sueldo en el que tú estuviste de acuerdo, si es mucho, si es poco, lo que sea, o inclusive ya te pagué una comisión sobre las ventas, y a veces esa esa venta me deja una utilidad muy poca y todavía sobre esa utilidad tengo que hacer mis gastos de la empresa y todavía después de esos gastos te tengo que dar otro 10%. Híjole, pues a veces, la verdad, a veces es injusto. Claro que a veces hay empresa, empleados y empresas que se prestan, me va muy bien. Y yo quiero compartirlo con mis empleados, yo les doy un bono, como eso que les decía ahorita, ¿no? No tuve utilidades, pero no importa, a mi mamá hoy viene y yo te doy un bono, o los vemos en Navidad que les entra... El espíritu navideño a los empresarios y les pagan el aguinaldo y luego les dan otro bono y les hacen una fiestota cuando no es una obligación, son agradecimientos muy válidos que se tienen para el personal que labora con nosotros y que yo creo que la mayoría de los empresarios lo hacen con mucho gusto. El problema es que nosotros a veces, como seres humanos, pues olvidamos las cosas buenas y nos enfocamos en lo malo. No, esta empresa no me dio utilidades. Pues no tuvo utilidades. O sea, ¿cómo te va a dar utilidades si no tuvo utilidades? ¿No? Que te reparto las pérdidas también. Sería sería bueno, ¿no? Vamos a pausa y regresamos después. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de t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 Y para el gobierno de las buenas decisiones, la salud es lo más importante. Por eso recuperamos el Programa de Cobertura Universal de Salud, para que cada rincón del estado cuente con atención médica moderna y eficaz. Juntos, con un Chihuahua más sano, hacemos al estado grande, aún más grande. Juntos, sí podemos. Gobierno de Chihuahua. ¿Tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE. Actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.MX. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. INE nos une.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 Radio Agrada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria, es un gusto estar con ustedes ya en este tercer segmento de la hora que comparto con ustedes cada lunes. Hoy 4 de julio, en la Independencia de Estados Unidos, estamos pues nosotros trabajando. Nosotros no nos toca celebrar este día, ¿verdad? Algunos de nuestros vecinos y aquí ciudadanos internacionales que tenemos en Juárez, bueno, pues sí, descansan o celebran también. Qué padre, ¿verdad? Qué bueno que lo hacen. Nosotros, bueno, pues vamos a continuar trabajando aquí como cada lunes. Y pues hoy estamos trabajando de que coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos, pues el aniversario del SAT. El aniversario del SAT, que es el, el, el Sistema de Administración Tributaria eh, ¿quién? Es la forma en que, en que el gobierno recauda su, sus impuestos. no? El servicio de administración tributaria es quien se encarga de recaudar los impuestos. Como les platicaba ahorita, se divide en varias áreas y una de esas áreas o departamentos, si le quieren llamar así, que no se conocen como áreas, bueno, pues está la de servicios al contribuyente. Y ahorita les platicaba pues que muchos de esos servicios es darnos de alta en el SAT. Darnos de alta en el SAT, darnos una constancia, ir y hacer algún cambio en nuestra situación fiscal como como contribuyentes, como ciudadanos que somos. Recuerden hay dos cosas seguras en, en este mundo la muerte y pagar impuestos entonces, bueno, pues ellos son los que se encargan de revisar que estemos pagando los impuestos y el área de servicio al contribuyente, pues es la que se encarga de que estemos bien registrados nuestros datos estén correctos estemos localizados, tengamos una firma electrónica vigente y demás y pues es un área que nos ha dado muchos dolores de cabeza en los últimos meses no por porque el personal no quiera, ¿eh? yo creo que yo sí tengo que hacer un reconocimiento al personal que labora en el SAT, en el área de servicios al contribuyente, porque a pesar de la pandemia, que estuvieron trabajando a medias, o sea, ellos no paran, tienen filas todos los días de, de atender gente. Yo donde, donde podría poner a lo mejor una observación es, bueno, la infraestructura que tienen, quizás les falta más personal, no quizás les falta más personal para una ciudad, por ejemplo, como Juárez, de un eh, millón y medio de habitantes, en donde prácticamente tres cuartas partes de estos habitantes debemos de estar registrados en el SAT. Muchos vienen de fuera y quieren hacer un cambio para radicar en esta ciudad. Eh, entonces yo creo que sí, toda el, todo el área que tiene el SAT aquí en Juárez debería de estar enfocada a eso. Yo yo les comentaba por ahí en alguna ocasión, este todos los que tenemos un negocio sabemos que lo más importante del negocio es atender a nuestro cliente. Acuérdense que está es la frase de que el cliente siempre tiene la razón. Yo diría, bueno, no siempre, pero a ese le tenemos que dar por su lado. <ríe> ya luego lo platicaremos, ¿no? Pero eh, lo mismo pasa con el SAT, para el SAT nosotros somos sus clientes, el contribuyente es su cliente. Entonces, ¿cómo es posible que yo me quiero registrar para pagar mis impuestos como su cliente que soy, cliente cautivo por cierto, y resulta que no hay citas. Precisamente ayer todavía me registré en una página ahí de que te están avisando cuando hay citas, ¿no? Y hay hasta grupos en las redes sociales. Que están, que están compartiendo, oh, hay citas acá en Guadalajara, hay citas en Chihuahua, apúntense ahorita, etcétera, etcétera. O desgraciadamente también hay quienes están haciendo negocio con eso y ahí descaradamente te venden. Yo te tramito una cita económica, no me la pagas hasta que no la tengas, ¿no? Entonces, pero eso yo siento que no es culpa de los empleados, como les decía ahorita. Yo sí les agradezco a los empleados, cuando he ido me han tratado muy bien, rara a la vez hay de repente alguno que está molesto, que no está de ganas o que, o que el contribuyente que va tiene dudas y le pregunta y así como que de mala gana te contesta o te da la información muy básica y recuerden… O sea, nosotros, al ciudadano común y corriente, nadie le explicó qué es el SAT, nadie le explicó cómo pagar impuestos, nadie le explicó cómo funciona una firma electrónica, que tiene unas, tienes una clave que la traes en una memoria, en un archivo. O sea, eso no te lo explica nadie. Entonces llegan con miedo primero porque saben que es la autoridad. Llega el contribuyente con miedo, con desconocimiento, con muchas dudas y pues lo que queremos es que nos traten bien. La mayoría de las veces yo tengo que reconocer que el trato es muy bueno, el problema es eso, la saturación por falta de infraestructura, pero esto viene pues, desde el nivel federal, no que la pandemia lo saturó, pero no nada más le voy a echar la culpa a la pandemia, tenemos que reconocer que en el peor momento decidieron modificar los las reglamentos, las reglas de la jugada, y, y este y poner requisitos para los cuales tenemos que estar. Imagínense, en el peor momento de una pandemia donde no hay personal, donde no podemos ir a acudir, les dicen todos los mayores de 18 años tienen que tener una firma electrónica, tienen que estar registrados en el SAT. Bueno, no, no, luego van a decir, no tienen que tener la firma electrónica, pero tienen que estar registrados en el SAT. Yo les diría, ¿de qué me sirve estar registrado en el SAT si no tengo una firma electrónica? no si dan Por ejemplo, dieron una prórroga para los de el régimen simplificado y de confianza, tienen todo este año para tramitar su firma electrónica si no la tienen. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, si no, si quieres pagar, por ejemplo, tus impuestos, en algunos casos necesitas esa firma electrónica para pagar tus impuestos, ¿no? Entonces, si, neces si quieres sacar folios para facturar, pues necesitas tu firma electrónica para tramitar los sellos para facturar o facturar con la firma electrónica. Entonces, pues la firma electrónica es algo básico que tenemos que hacer y el, los servicios este, al contribuyente se encarga de hacerla. Yo les diría un poco más de sensibilidad, este, el personal que está ahí está muy bien, pero a los jefes que transmitan a, a, a, a, a sus superiores, que aquí en Juárez necesitamos más infraestructura, las cámaras se han puesto a sus órdenes para decirles aquí en la cámara instala un módulo para estar atendiendo la firma electrónica como lo han hecho, lo pueden hacer. La infraestructura, las condiciones técnicas se tienen para hacerlo. El problema es que, bueno, sabemos, les falta personal, dicen, yo es que yo para sacar tengo que justificar. Es como los módulos de las licencias, ¿no? O sea, entre más módulos haya para sacar las licencias, pues más gente va a tramitar la licencia. Entre más módulos haya para darte de alta en el SAT, yo creo que más gente va a pagar sus impuestos tenemos otra área que es la de grandes contribuyentes allá ah, se las mencioné ahorita de que les platicaba no que, que de repente nos manipulan con esa información quienes quieren hay un área de comercio exterior hay un área de tecnología informática que se encarga pues de precisamente la infraestructura tecnológica del SAT este desgraciadamente en los últimos meses en los últimos dos años hemos visto que se cae la página que está muy lenta que hay inconsistencias les voy a decir un secreto, yo en lo personal, yo tengo una declaración atorada en la página del SAT, literalmente atorada en la página del SAT, es decir, el SAT no me la reconoce como presentada, sin embargo, la quiero presentar otra vez y me dice que no puedo porque la, la declaración está en proceso, así ha durado varios meses, ya estoy acudiendo con las autoridades para que me ayuden a liberarla, sin embargo, no se ha podido, o sea, es increíble, ¿verdad?, que, tengo, que tenga esa situación, pero pues así es. Casa Herrero, como dicen, no, yo estoy batallando con, con el SAT y esos son problemas tecnológicos. Acuérdense que la tecnología no tiene honor, las computadoras no tienen honor. Cuando quieren fallan y les vale gorro en qué momento. Y acuérdense la ley de Murphy, cuando más surge, cuando más se necesita, ahí va a haber una falla, ¿verdad? Entonces, pues ese es uno de los problemas. Tenemos, tienen un área de recursos, servicios, que se, se encarga para tener que tengan ellos todas las condiciones para poder trabajar, entonces pues bueno pues felicitamos al SAT, hay que hacerlo es un área que a pesar de tener 25 años es eficiente en su recaudación, yo me acuerdo cuando empecé esto, nosotros empezamos hace 26 años, un año antes de que entrara en funcionamiento el SAT a trabajar en la parte de los impuestos a mí me tocó en lo personal darme de alta por aquí de hecho era aquí en la Vicente Herrero creo, era por esta, por esta zona donde estaba acá de este lado en las oficinas del SAT Ahí fue donde yo me inscribí por primera vez, después se cambiaron a la Simona Barba, ahí duraron muchos años en lo que era una, una maquiladora que adaptaron para como área y después, bueno, pues ya construyeron sus propias instalaciones. Entonces eh, ha mejorado mucho el SAT definitivamente. Eh, me acuerdo en ese tiempo íbamos y decíamos... Eh, llévate esta alta, nos formábamos, ya sabíamos que nos íbamos a, a las 8 nueve 9 de la mañana y una hora, dos horas nos formábamos ahí y hacíamos todos los trámites, pero los hacíamos, entonces esa era una, aunque ustedes no lo crean, pues si sí eran en papel, tenías que hacer muchas horas ahí de fila, ahorita haces una cita y llegas, el problema es que no hay citas, ¿no? Entonces, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y como les dije, yo creo que sus contras no son por el personal definitivamente, son porque pues las autoridades no destinan los recursos suficientes y yo yo insistiría en eso. Si si es el área en donde yo voy a, a atender a mis clientes, pues oye, por lo menos a, hazme fácil ese trabajo, ¿no? Da, facilítame el inscribirme, dame todas las opciones, 24 horas al día, 7 días por la semana, que yo me pueda inscribir. Y, y la autoridad me va a decir, sí, sí lo puedes hacer, ahí está la, la aplicación en la página del SAT. Bueno, pero pues también no funciona a veces, o no es justo que las aplicaciones del SAT funcionen en la madrugada. Y ahí ves a los comentarios de los contadores y demás, dice no, métete a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana y a esa hora sí encuentras, oye, pues si no soy velador soy contador, yo trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿por qué me tengo que andar metiendo a las 2 de la mañana? Que es la hora en que la página del SAT no está saturada y puedo trabajar. Pues Yo creo que pues ahí tiene falta infraestructura. Pero bueno, en fin, hay que felicitar a, a nuestros gobiernos anteriores que tuvieron la iniciativa de... de de modernizar el, los servicios de administración tributaria, los servicios del cobro de los impuestos, sí dio un paso grande México, eh, hay muchas cosas por hacer, ojalá este le sigan destinando mayores recursos, ojalá que ahora en la ceremonia que hubo de parte de la presidencia les haya dado más recursos a la, al servicio de administración tributaria para que puedan ser más eficientes. no la otra vez leía algunas estadísticas que decían, pues es que ahora hemos sido más, más productivos, porque por cada peso recaudado gastamos menos pesos, o menos centavos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No me acuerdo, les diría mentira, se doy ahorita la cantidad, pero yo digo que hay que, no se trata nada más gastar menos centavos por gastar menos centavos, hay que hacerlo eficientemente, o a lo mejor debes de seguir gastando los mismos centavos porque son necesarios, pero debes de recaudar más. Porque sí, qué padre ser aumentar tu productividad disminuyendo los costos en lugar de aumentar tu productividad aumentando los ingresos, que sería lo correcto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a la siguiente pausa y vamos a tratar de unas, unos tips fiscales que no quiero irme este día sin dárselos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con... Solo Negocios Radio. Son las 4 con 43 minutos. En esta temporada de calor, cuida de ti y tu familia. Evita exponerte por mucho tiempo al sol. Protégete con ropa ligera, de color claro, usa manga larga, gorra o sombrilla. Mantente hidratado. Refrigera alimentos de fácil descomposición. No esperes dentro del vehículo estacionado y jamás dejes a niños o mascotas dentro. Evita golpes de calor. Mantén especial cuidado en niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad Crónica. En caso de emergencia, llama al 911. Gobierno del Estado.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 Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues listo, ya estamos nuevamente, gracias por seguir escuchándome a través del 1300 AM, Radio Mexicana, también de las redes sociales, quienes me están escuchando a través de las páginas del Facebook, este, principalmente de Solo Negocios Radio y de Conafi, de Solo Negocios de 1300 eh, AM. Eh, les estaba platicando y bueno, creo que ya, ya fue suficiente lo que platicamos como cultura general que debemos de tener todos los emprendedores, decía al principio del programa, cómo funciona el servicio de administración tributaria, que es el encargado de cobrar nuestros impuestos y en el que todos, todos, todos los mayores de edad tenemos que pisarlo para ir a registrarnos, todos. Desde 18 años, cero días, hasta 108 años, si quieren ustedes, o la edad que tengas, necesitas estar registrado en el SAT. Así que vayan váyanse haciendo la idea de que a lo mejor al registro civil no fuiste porque ya los hospitales te ayudan a registrar tu acta de nacimiento y luego la tramitas por un cajero o por internet, pero al SAT sí vas a tener que ir. ¿sí? Como les dije ahorita, eh, los impuestos se pagan a través de... este del, del servicio de administración tributaria es el encargado de cobrar y a propósito pues una de sus áreas es el encargado de estarnos auditando, de estarnos revisando y qué ha sucedido ahora con los comprobantes electrónicos la, el comprobante fiscal digital por internet este, el CFDI como lo conocemos, la factura electrónica como le decimos pero acuérdense que es un comprobante fiscal digital por internet, CFDI bueno pues resulta que esos FDIs le dan toda la información, son bien chismosos con el SAT, le dicen a quién le vendimos qué le vendimos, a qué precio se lo dimos, cuántas piezas le vendimos, si no lo pagó si no nos las ha pagado, si no los pagó en abonos en cuántos abonos nos lo pagó qué día nos lo pagó cómo nos lo pagó, o sea son bien chismosos entonces con eso el SAT obviamente no se necesita de mucha inteligencia más que un buen sistema este, de, de análisis de analíticas como les dicen que, que revise esa información haga ciertos cruces y bueno prácticamente en automático pues el SAT nos puede mandar una invitación o un requerimiento diciendo oye pues resulta que lo que tú me estás declarando de manera este personal este formal, espontánea, no coincide con lo que yo tengo y por ahí una vez una persona dijo, hizo este chiste, ¿verdad? El SAT ahora con toda esta información que tiene es como la esposa que te sabe, sabe que te fuiste de party en la noche con tus amigos y que por eso no has llegado, sabe dónde andas porque pues ya sabe cómo son las mujeres, ¿verdad? tienen ese sexto sentido y te está esperando en la casa, ¿no? Y tú llegas todavía oliendo a borracho este con la desfajado y hasta con lipstick en la camisa y todavía te pregunta la esposa de dónde vienes sí y luego tú le o sea no es que no sepa es obvio de dónde vienes no el problema es que quiere que tú le digas de dónde vienes ella ya tiene la información el, lo que necesita es que quiere que de tu propia voz Salga de dónde vienes, ¿no? Que tú aceptes de dónde vienes. Así es el SAT con nosotros. El SAT ya sabe a quién le vendimos, cuánto le vendimos, quién nos pagó, quién no nos pagó, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que busca con las declaraciones, con los pagos provisionales, es que nosotros se lo volvamos a decir al SAT. Nosotros le de. Y entonces, ¿ahora qué está haciendo el SAT? Pues está comparando lo que nosotros le decimos contra la información que él tiene. Está haciendo esas compulsas, le llaman. O cruces de información donde revisa lo que le estamos diciendo contra lo que él tiene, dice, oye, no me cuadra la información, no me checa lo que yo tengo. Y también tenemos que ser, este, cómo podremos reconocer o el SAT tendría que reconocer que muchas veces no está haciendo bien su tarea, que a veces te requiere cosas demasiado obvias, por ejemplo dice, oye, resulta que tus ingresos de estos meses no coinciden contra las facturas que hiciste, mira tú me de o que cobraste, vamos vamos a ponerlo más fácil, lo que cobraste no coincide con lo que yo tengo aquí pero resulta que lo que cobraste en un mes me declaraste 10 mil pesos de menos y en el otro mes me declaraste 10 mil pesos de más pues ahí están, están declarados ¿sí? este no es tan obvio, o, o sea, más bien es muy obvio no es que no te lo quiera pagar, a lo mejor el cheque no entró ese día o, o a quien le pagué dijo que le pagué ese día porque se le hizo fácil hacer una factura de contado y resulta que en realidad el cheque se cobró hasta las 24 horas después, entonces yo te lo declaro con 24 horas de diferencias y resulta que esas 24 horas pues son el siguiente mes, entonces ¿qué es lo que sucede? Que no nos cuadra la información, entonces fíjense qué interesante, el SAT te manda unas invitaciones en donde te pone de los últimos 4 o 5 años, mes con mes lo que cobraste, lo que pagaste de IVA, lo que declaraste, lo que retuviste de sueldos y salarios, pero pues, eh, ¿cómo podemos decirlo? Astutamente, únicamente te pone donde tiene un saldo negativo a su favor y cuando en el siguiente mes está el saldo positivo, ¿Sí? A, o a favor del contribuyente, no lo pone. Entonces te habla y te dice, oye, pues aquí resulta que no me cuadra el IVA que declaraste en seis meses del año. Oye, ¿y los otros seis meses? Ah, es que los otros seis meses están a tu favor. Entonces a veces, híjole, a veces es más lo que gasta el mismo SADO, la autoridad, en cobrarte, en hacerte una revisión para que al final de cuentas, oye, pues no te lo pagué en enero y te lo pagué en febrero. Si somos bien estrictos, obviamente se debió haber pagado en enero, y por lo tanto, me te de, si yo te lo pago hasta febrero, pues hay un recargo y te tengo que pagar ese recargo. Pero también a veces son cantidades de insignificativas, ¿no? Que el recargo ni siquiera alcanza a redondearse a un peso, ¿no? Y te lo están requiriendo, te están invitando a que lo, lo pagues. Entonces ahí sí es muy, muy triste o muy, ¿cómo les de, diré? Desilusionante, desgastante, desmotivante, que la autoridad esté siendo... Ese tipo de invitaciones que lo único que hacen es que pues, nos asustan. Y si tú ya ves todo tu ejercicio, dices, oye, pues estoy declarándote todo, pero a veces no, la operación diaria, los depósitos, los ingresos. Entonces yo, yo, yo veo eso, ¿verdad? De que ahora parte del dueño, del emprendedor, del administrador de la empresa tiene que estar muy pendiente y dedicar mucho tiempo, o sea, el costo que le implica para las empresas eh, eh, cumplir con las obligaciones fiscales, las horas hombres los recursos materiales que se invierten es muy alto es, muy, es mucho más alto que en otros países pero a la autoridad pues como no lo gastan pues a veces no les interesa no al final de cuentas ese costo pues lo carga el contribuyente y eso nos quita productividad, nos quita rentabilidad en nuestras empresas porque tenemos que estar peleándonos con que si el comprobante, que si la factura, que si la licencia del sistema funcionó, que si la página del SAT está caída, que si el portal de... o sea es, es frustrante sí yo creo que tenemos que hacerlo como en muchos países donde el Puedes hacerlo de esa manera, pero también lo puedes hacer de la manera tradicional, que es con lápiz y papel, calcular tus impuestos y pagarlos. En Estados Unidos yo le puedo llevar a mi contador mi estado de cuenta de la tarjeta o, las, o los tickets de los gastos que hice y con eso me hace deducible mis gastos. Y aquí no, tenemos que hacer la factura electrónica y demás. Entonces todo ese costo es muy fuerte. Otra cuestión que quiero que, se, que antes de irnos es... Ojo, por favor, con las transferencias electrónicas, las transferencias bancarias entre cuentas. Hoy precisamente hablaba con uno de mis contadores y les platicaba. Es que esa es su cuenta personal, me decía él. Ojo, no existen las cuentas personales para el SAT. Podrán existir para alguien que tiene un negocio una cuenta que sea la de uso de la empresa y otra cuenta que es la de uso de, de gastos personales. Pero las dos cuentas son fiscales, las dos cuentas son fiscalizables, las dos cuentas te las va a revisar el SAT. No creas que porque a esta no le dije al del banco que, la, que, que tengo un negocio, sino fui y saqué una cuenta y le dije es de ahorros, nada más quiero una tarjeta de débito y me fui a otro banco y en el otro banco le dije, ah, esta es para mi negocio, quiero chequera, banca electrónica y demás. Y entonces ya nos vamos muy tranquilos decimos, no, tengo dos cuentas, pero esta no sabe el SAT porque yo no le dije al banco que era para, para, para negocio. Le dije que era para mí, estamos totalmente equivocados equivocados, todo el SAT, cada depósito, cada movimiento bancario le llega un CFDI al SAT y lo conoce, entonces todas las cuentas son fiscalizables, tenemos que tener mucho cuidado, hay un, de, de hecho el SAT ya hizo una aclaración, este que efectivamente las transferencias entre cuentas no son ingresos, o sea, yo, si tú te transfieres de la cuenta a, a la cuenta B, no, no es un ingreso siempre y cuando me compruebes que lo transferiste de la cuenta A a la cuenta B. Entonces, ¿y cómo me lo vas a comprobar? Dice el SAT. Ah, pues tienes que guardar tu estado de cuenta bancario, tu depósito o tu transferencia. Este, Tienes que tener la documentación que diga que las dos cuentas son tuyas. O sea, es algo a mí se me hace absolutamente ilógico. O sea, nosotros podemos checar esta cuenta pertenece a Guillermo Soria y esta cuenta pertenece a Guillermo Soria y en el mismo estado de cuenta bancario dice de qué cuenta salió el dinero, pero bueno, el SAT te pide que tienes que guardar toda esa documentación para que no te aparezca dinero, que no puedas justificar de dónde salió. Ok, es válido. Entonces, ojo, mucho ojo, se están a veces traspasando y traspasando, ¿Qué es lo que puede suceder? Pues que el SAT te va a pedir cuentas, te decir, oye, ¿por qué traes tantos depósitos en esta cuenta y no me los estás reportando? Ah, pues es que estoy invirtiendo en mi negocio y lo estoy sacando de mi cuenta de ahorros. Entonces, ¿qué? ¿Cuál, es, a, a, ¿cuál es el objetivo de esto? Que el SAT diga, ah, ¿y esa cuenta de ahorros de dónde salió el dinero de la cuenta de ahorros? Y ahí le tendrás que justificar de dónde entró ese dinero. ¿sí? Entonces, a lo mejor lo, lo que busca el SAT no es precisamente cobrarte dinero, cobrarte impuestos por las transferencias, lo que busca es que justifiques de dónde salió el dinero que transferiste de una cuenta a otra. Entonces, hagan de cuenta que lo que está haciendo es rastrear tus recursos de un lado a otro. Yo tengo clientes que, por ejemplo, al final del mes dicen, ok, voy a pagar tanto de impuestos, me sobraron 50 mil pesos que es la utilidad del mes, lo transfiero a mi cuenta personal. Ok, se vale perfectamente, pero a veces el negocio necesita recursos y dicen, ah, pues ahora de mi cuenta personal se lo voy a transferir al negocio y me voy a hacer un autopréstamo. Pues no, para el SAT no es un autopréstamo, es tu mismo dinero. Lo único que me tienes que justificar es que la cuenta de donde sacaste ahora el dinero, pues cómo poco a poco se fue, esa alcancía cómo se fue llenando, ¿no? ¿Cómo le fuiste depositando? Porque eso te lo va a poder pedir. Oye, ¿cómo es que tienes 500 mil pesos en esa cuenta si tú vendes 100 mil pesos al mes? Bueno, pues a lo mejor son mis ahorros de los últimos cinco años y es válido. Entonces el SAT te lo puede pedir, te puede decir, a ver, dame todos los estados de cuenta de, de esta cuenta que no tienes registrada en tu contabilidad. Ese es el peligro de estarse haciendo transferencias entre cuentas. No es que me va a cobrar, es como... Como lo que decía Nodel, es que deposita las ventas que se hacen ahora por redes sociales y todo, deposita, decía dime que me pone ahí un concepto y que con ese concepto no me van a cobrar impuestos, nanay, si tú tienes un depósito que es un ingreso por lo que sea, eres sujeto de impuestos, la única forma de que ese depósito no sea sujeto de impuestos, pues es que te lo haya transferido por pensión alimenticia a tus papás, entre esposos o de hijos a papás, ahí no hay un impuesto pero si cualquier otra persona te deposita y se incrementa tu patrimonio, vas a tener un ingreso y por lo tanto vas a tener un impuesto que pagar y pues bueno, pues ya con esto nos despedimos en este día que es el aniversario del SAT este, eh, como les dije ahorita, todos tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que pisar en algún momento las oficinas, las instalaciones del SAT para obtener nuestra firma darnos de alta y registrarnos y pues hay que estar pendientes de que todo esto esté esté bien, esa constancia de situación fiscal es importante que la conozcamos todos, que la identifiquemos perfectamente, que revisemos nuestras obligaciones fiscales y después no nos llevemos ninguna sorpresa. Y pues para mí es un gusto haber estado con ustedes en este día, en este 4 de julio, se está poniendo un poquito nublado, un poquito feo el día, esperemos que, que se baje ahora sí que el calor, como dicen, ¿verdad?, y, y por mí pues es un gusto transmitir con ustedes. Nos vemos la próxima semana y recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Mi nombre es Guillermo Soria. Hasta luego.